Buenas amigos de Bebes Victoria, hoy os presentamos la nueva silla de coche de la marca Hané modelo Iconic R. Es una silla de coche que como podéis observar se ancla con Isofix y pata. Iconic R tiene agneses retráctiles y es novedad de Jané. Y como podéis ver tiene un mecanismo bastante sencillo que permite que la silla se pueda reclinar. El cabezal sube hasta en 5 posiciones y es una silla con un giro bastante sencillo como veis con posiciones de reclinado. En este caso, Jané eh, ha puesto el giro muy a mano y permite llevarla a contramarcha desde 40 centímetros hasta 105, o lo que vendría a ser lo mismo desde el nacimiento hasta 4 años. Como podéis observar, llevarles de 5 puntos, que se ajustan de forma automática. En este caso vamos a poner un bebé. Una gran novedad de estos cinturones es que llevan un sistema sueco Atentado por una marca de allí que se llama Holmberg, patentado atentado el sistema Roll Fix. ¿Qué es el Roll Fix? Pues lo que se explicábamos antes. El Roll Fix evita que el bebé se quite los cinturones, ya que tiene ajuste automático. Este ajuste permitirá que siempre vaya en perfectas condiciones y que jamás se desajuste el cinturón. Es de las pocas sillas del mercado que incorpora este sistema. De fácil instalación, una vez que lo abrochamos, Permite ajustarlo perfectamente al cuerpo de nuestro bebé y en este caso mi compañera Gema está poniendo la silla con reductor de recién nacido. Como podéis observar, el bebé queda perfectamente apoyado y la cabecita recogida. Según vaya creciendo nuestro peque, el reductor que tiene diferentes etapas que además de dar seguridad, da confortabilidad. Podremos extraer de forma sencilla que tiene una cuña en la parte trasera con un material que es eh, blandito tipo Memory Foam y que se puede extraer fácilmente. Luego iremos subiendo el cabezal, como podéis observar en el vídeo, que tiene hasta 5 posiciones de altura. Y ya podemos instalarla en este caso a contramarcha o mirando para adelante de 15 meses a 4 años. Aconsejamos contramarcha todo lo posible. Muchas gracias, seguir apoyando este canal.